Yo chocolate, de De algo es un adiós, de tu día. Adiós, bienvenido, le salió el padre y De la y a la lea, la a Adiós, de